Muy buenas tardes ya noches amigos. ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Pues bien, como veis, el título de hoy, Calendario Sumerio. Nadie ha hablado del Calendario Sumerio. La predicción del 2019. Y ahora os explicaré cómo he llegado a, a esta información, que no es una información que me ha dado nadie, es una información que ya os explicaré cómo va. Es muy curioso porque han salido a lo largo de todo este tiempo un montón de calendarios, calendarios pues con unas predicciones un tanto fatales, la verdad es que el calendario maya, luego el calendario tal, el calendario cual, han salido muchos calendarios y eh, al final estos calendarios antiguos lo que Hacían, era, pues bueno, contabilizar las cosechas, eh, todo lo que era relacionado con las crecidas de los ríos, eh, lo que eran los solsticios y los equinoccios. Entonces, es muy curioso porque conocemos que hay diferentes calendarios, ¿no? Y algunos son calendarios solares y otros son calendarios lunares. Bueno, el calendario lunar sería solilunar, porque a través de la luna no se pueden saber pues, ciertas cosas y a través del sol sí. Entonces son calendarios un poco mezclados, luna-sol, sol solilunar, ¿no? Me recuerdo en Villancico. Eh, es muy curioso cómo grandes entendidos que hay aquí en YouTube sobre el tema de los sumerios, de los Anunnakis, de la antigua Mesopotamia, pues no han hablado nunca del calendario sumerio. Según el calendario sumerio, nosotros estaríamos entrando ahora en el año 5819. Es decir, los sumerios eh, tuvieron varias modificaciones en su calendario. Sabemos que los egipcios tenían tres estaciones del año, nosotros tenemos cuatro y los sumerios tenían dos, invierno y verano, y no se complicaban la vida. Se sabe que a través de los calendarios sumerios se pudieron orientar pues, muchos lugares eh, litúrgicos, en este caso. Conocían muy bien las matemáticas, los sumerios, pero sabemos que los sumerios eh, pierden su hegemonía y entrarían los acadios, ¿no? entrarían en acción, y luego volverían los sumerios, y luego los acadios, y luego los, los asirios, luego se uniría como un imperio eh, mesopotámico, que serían varias etnias, pero se conserva en todo ese periodo, incluso ya hasta tiempos de los persas, se conservaría lo que sería la, la liturgia y la religión sumeria. Sabemos que los sumerios tenían pues un lenguaje aglutinante como puede ser el turco, el japonés, algo parecido al alemán, así como en la isla de Malta. En Malta también el maltés es lo que queda de esos, de esos idiomas, eh, idiomas aglutinantes muy antiguos, ¿no? el maltés, aunque luego se ha adoptado el inglés como idioma para la vida comercial y las transacciones que se hacen en Malta. Pero vemos cómo los sumerios son muy diferentes al resto de los que conviven en esa zona. Se supone que venían del este, de la zona del Valle del lindo pero esto no se puede comprobar porque nos tendríamos que remontar a más de 6 o siete mil años. Y eso, ¿quién lo sabe? No lo podemos determinar nosotros. Eh... Una vez dicho esto, es muy curioso porque he estado buscando y no he encontrado información en internet. O sea que esto no lo vais a sacar de internet porque nadie ha hablado de ello. Todo el mundo se ha hecho eco del calendario sumerio, el calendario, el calendario perdón, el maya, calendario maya, luego la azteca, los incas. Han mezclado ahí muchísimas cosas en esas predicciones que se hacían que para el año 2012 incluso se llevó a hacer una película. ¿Eh? Se lleva a hacer una película en el año 2012, donde se tiene pues, esa, esa predicción, ¿no? la predicción de eh, poder eh, decir pues, que se iba a acabar el mundo y una serie de cosas. ¿no? Yo no sé qué le pasa al, al monitor, no sé si me, me veis bien chicos, porque parece que esto se me ha ido un poco la señal, no sé, no estoy seguro. Vamos a ver si refrescando aquí la pantalla, bueno, se ve un poquito borroso. Yo me veo perfectamente, ¿eh? espero que sea la codificación de YouTube. Bueno, da igual. Vosotros me decís si me veis y me escucháis bien, ¿de acuerdo? Eh, es muy curioso porque, como he dicho, han habido muchos especialistas en esto de los sumerios. Pero nadie ha hablado de este calendario. Bueno, como he dicho, según el calendario sumerio, sumerio porque luego lo, lo adoptarían todas las culturas restantes, los asirios, acadios, hititas, caldeos, amorreos, todos se regirían por ese, ese calendario. Evidentemente, habían diferentes ciudades donde eh, habría pues, grandes templos y uno de ellos es el de la ciudad de ur la ciudad natal del profeta abraham el abraham bíblico nación ur vale eh, luego habrían más ciudades con templos mayores y templos menores tanto a dioses mayores como menores esto también hay que tenerlo en cuenta por ahí se ha traducido malamente malamente, incluso creo que hay algunos canales de YouTube que han seguido las pautas de Zacarías Ichin, que este señor no era, era de todo menos traductor de, de lenguas muertas y eh, grandes fallos, ¿no? como la ciudad de Shurupak, la ciudad de los platillos volantes, o, o no lo sé, no tiene nada que ver. Shurupak significa eh, habían tres. Eh, tres ciudades con ese nombre, o cuatro, y significa, significa puertas del paraíso. No tiene nada que ver con platillos voladores, ni naves, ni pistas de aterrizaje, ni naves nodrizas. No tiene nada que ver. Y se les llamaba así por sus jardines. Y os diré una cosa, gracias al calendario sumerio, los jardines eran perfectos, porque sabían cuándo tenían que plantar, tenían que podar, tenían que hacer todo, y por eso los grandes jardines de la gran Babilonia, ¿Eh? porque conocían perfectamente las estaciones del año, conocían los solsticios, los equinoccios, sabían cuando habían las crecidas del Tigris y el Eufrates, porque también habían crecidas, igual que, que con el río Nilo. Es decir, tienen una cultura que aunque no tiene nada que ver con la egipcia, pero tienen muchas similitudes, más de lo que nosotros nos pensamos. No son tan diferentes, lo que pasa es que hay un, eh, un desfase en el tiempo de unos 2000 años o 1500 años aproximadamente de diferencia entre el auge de una cultura y el declive de la otra. Es decir, cuando los sumerios ya están eh, viniéndose abajo por diferentes invasiones y guerras internas, eh, guerras civiles y todo esto porque fue una zona muy movida, los egipcios empiezan con su auge. Es decir, cuando una va para abajo, la otra iba para arriba. Pero que tampoco os penséis que hay una gran diferencia, porque no hay una gran diferencia entre Egipto y los eh, sumerios ancestrales. No estamos hablando del segundo ni el tercer imperio sumerio, sino estamos hablando de los originales, los que nos darían la liturgia ¿no? de los dioses, de ese panteón de dioses. Pues bueno, vamos un poquito a esta predicción que hace un sacerdote de la ciudad de Ur este sacerdote pues eh, cada uno nos lo podemos tomar como queramos de acuerdo cada uno que se lo tome como más le guste y más le apetezca yo simplemente me voy a limitar a contar lo que nadie ha contado hablando tanto de los sumerios y tanto de los anunnakis y todo esto y nadie ha hablado del calendario este y es muy curioso hay varias predicciones y una está a punto de llegar que sería, os cuento lo vamos a poner aquí, lo voy a poner por aquí, porque si lo tengo que decir todo de memoria, no me voy a acordar vamos a ver aquí lo tengo, perdonadme porque es que yo tengo ya una edad y se me olvidan las cosas yo que soy del tiempo de Ramsés II ¿eh? bueno eh... Este, este sacerdote de esta cultura, de esta religión sumeria, nos está hablando que eh, Ninsubur, Ninsubur es dios mensajero que se presenta a estos sacerdotes, concretamente a este, en el templo de la ciudad de Ur. Pero ojo cómo viene este sacerdote, o sea, este dios. Este dios se le presenta al sacerdote, en un escudo volador, envuelto en llamas. Esto lo dice en una de las tablillas y esto nadie lo ha leído. ¿Eh? Pero claro, aquí podemos caer en que esto era mitología o no. Yo os digo lo que pone aquí. Nilsubur era un dios mensajero que cuando los dioses hablaban, los dioses mayores, los menores, dioses intermedios, pues Ninsubur se enteraba de todo y automáticamente bajaba a la tierra y le contaba a ciertos seres humanos, en este caso a el sacerdote de la ciudad de Ur, le cuenta los planes del dios Erra, Erra tal como lo estáis escuchando, sin H. Erra sería el dios de la guerra, la destrucción, el caos y la incertidumbre. Pero su acción no es inmediata. Su acción es como una balsa de aceite. Él lanza su semilla y automáticamente estaba germinando. Pero va germinando muy lentamente a costa de la humanidad. Fijaos lo que dice Ninsubur. Ninsubur le dice a este sacerdote, estaríamos hablando así por lo menos, en el 5200 a.C., ¿eh? que serían unos 7000 años, más o menos, 5200 Cristo. Con lo cual la ciudad de Ur, no sé si tan siquiera estaría fundada, no tengo ni idea, yo creo que se fundaría más tarde, pero que aquí, por lo que dice este sacerdote, esto es una traducción, cuidado, ojo con esto, es una traducción del sumerio al acadio, con lo cual aquí ya, si hay una traducción de un idioma a otro, ya podemos dejar las cosas en el aire. ¿eh? Yo os digo una cosa, yo os cuento esto y a ver hasta dónde llega esta noticia, porque nadie ha hablado de esto y es impresionante. Pues bueno, el dios Ninsugur bajó al sacerdote del templo de la ciudad de Ur, envuelto en o sea, en, eh, en, en dentro de un escudo envuelto en llamas. Lanzaba llamas y humo. No sé lo que sería esto. Este dios eh, majestuoso de gran altura, sería pues, de gran altura, puede ser un gigante de 15 metros o un tío de 2 metros, no lo sé. Y anuncia que el dios Erra tiene unos planes para la humanidad. Evidentemente, los sumerios se regían por un calendario, como nos regimos nosotros, 2018, que es después de Cristo, no, que está mal también, pero bueno, 2018 después de Cristo, que es nuestro año. Y aunque esté bien o esté mal, todos nos regimos por este año, ¿no? Y sabemos que el día 31 de diciembre, pues se acaba el año, el día 1 de enero empieza el 2019. Para ellos. El 21 de diciembre del 5.819 sería el día 1 de su año. Con lo cual sería para nosotros el 21 de diciembre de 2019, que es cuando empieza el invierno. Para ellos cuando empezaba el invierno cambiaba el año. Es decir, el día 1 del año 1.819... Que sería para nosotros, repito, 21 de diciembre de 2019. Aquí coincidencia de fechas con el calendario maya, ¿no? Había proximidad en fechas, ¿no? Pues bueno, este dios, el dios Erra, habría sembrado una semilla en la tierra del ser humano en el año 5810. Con lo cual aquí empezaría la discordia, el caos y la confusión. Y a partir del año 1 del 5.819, es decir, el 21 de diciembre del 2018, me he equivocado. Del 2018, sería de este año. Sería del 21 de diciembre, el 21 de diciembre de 2018, correcto. Es decir, dentro de unos meses. No, no, perdón, lo he dicho bien, perdonadme, del 19, porque estaba hablando del 5819, que la conversión nuestra pues sería en el 21 de diciembre de 2019, correcto. Sería el 21 de diciembre del año que viene, o sea, quedaría un año y pico. Con lo cual, ahora estaríamos viviendo, según el dios Ninshubur, los efectos del dios Erra. ¿Cuáles serían estos efectos? La mentira, el caos, la discordia, el miedo, el terror y la el, ¿Cómo se llama esto? La confrontación. Todo esto desembocaría en odio, mentiras, fuego, fuego. Esta gente tenía el fuego a, a, a flor de piel, fuego. Y se abrirían en la zona de Mesopotamia, es decir, en la zona entre el Tigris y el Eufrates, se abriría la tierra y surgiría el árbol del dios Erra. Es decir, yo no sé si se refiere a esa zona, porque aquí no lo indica. Supuestamente, cuando ellos hablaban de esto, hablaban de su mundo, ¿eh? de su mundo. No del mundo como lo conocemos nosotros, porque ellos no conocían el mundo. ...tal y como lo conocemos nosotros, ¿vale? No lo conocían así, tal y como nosotros. Decían, bueno, pues está América Latina, no, ellos no conocían el mundo, era su mundo conocido. Pues en su mundo conocido se abriría la tierra y germinaría, o sea, saldría el árbol del dios Erra. El dios Erra con sus ramas tocaría, es decir, en esa zona, por lo que yo entiendo, y en las zonas colindantes... Tocaría con su, su finalidad, que es la guerra. Bueno, esto sería mitología. Cuidado, no estoy diciendo que el día 21 de diciembre del 2019 se acaba el mundo. Pero lo dice el calendario sumerio. Con lo cual, hay cosas que yo creo que sí que coinciden, ¿no? El caos, la discordia y todos los problemas que habla Nimsubur ya está ocurriendo. Lo estáis viendo pues no sé, hay caos, discordia en aquella zona de, de, de lo que sería la antigua Mesopotamia el oriente próximo pues hay caos y destrucción desde antes del dos, 2010 y todavía persiste y se va intensificando con lo cual yo no sé si esto tiene algo que ver con una predicción yo no tengo ni la más remota idea pero es muy curioso como eh, los conspiranoicos, ¿no? Eh, han dejado esto pasar por alto. Pero ¿sabéis por qué? Porque nunca se han leído las tablillas. No se las han leído. Entonces, eh, yo ahora mismo estoy sacando un fragmento de las 60.000 tablillas existentes, traducidas al español, que están. ¿eh? Lo que pasa es que hay que buscarlas, o eso en la biblioteca y. Eh, consultarlas o digitalizarlas haciéndole fotos o escaneando o haciendo fotocopias y evidentemente salen. Estas tablillas salen porque están ahí. Pues bueno, esto sería un poco esa predicción, ¿no? el árbol del dios Erra, que saldría a flote en, en cuestión de un año. En cuestión de un año sería pues esa predicción que hace el calendario sumerio ¿eh? de caos y destrucción. Vuelvo a repetir, esto es mitología. Esto es mitología. Claro, hay cosas que te dejan un poco a cuadros, ¿no? Te dejan así parado, ¿no? Porque eh, este dios mensajero ¿eh? vendría en un escudo, dentro de un escudo, envuelto en llamas y humeante. Y habla del ser de grandes dimensiones. Es decir, que quizá este señor me diría dos metros, dos metros diez teniendo en cuenta que la altura media de aquella zona en aquel entonces pues sería entre el 1,50 y el 1,60. Yo mido 1,70, ¿eh? con lo cual un señor de 1,95 a 2 metros para mí es grande. ¿eh? Así que aquí queda esta predicción. Yo espero que no se cumpla ¿eh? esta predicción que hace, hay más predicciones. Yo si os parece bien, más adelante lo que haré será, pues como un mini documental, un pequeño documental, de todas estas predicciones que hace este sacerdote, eh, que yo creo que por la forma de clasificarlo, más que un sacerdote sería un conjunto de sacerdotes que se suceden unos a otros y que van traduciendo del antiguo sumerio, del antiguo sumerio al acadio. Pues esto está en Acadio, uno está en Sumerio. De hecho, en Sumerio eh, se conservan muy pocas cosas. ¿eh? Las tablillas sumerias son acadias, no son sumerias. ¿no? Bueno, muchas son sumerias, o sea, muchas son acadias y algunas son sumerias, muy pocas. ¿eh? Las sumerias son las que menos se conservan. Y os diré por qué. No porque fue un ejército y las destruyó, no sino porque el ejército eh, asirio, cuando invade Sumeria, ¿vale? Hace su conquista, pues ¿qué es lo que ocurre? Pues que destruyen muchas cosas, muchas, muchas. Y entonces ellos implantan lo suyo, ¿vale? Pero eran, no tenían nada que ver, o sea, eh, no eran de la misma etnia, no eran de la misma etnia, de hecho los asirios... Eh, serían muy parecidos a nosotros, a los europeos, a los caucásicos, mientras que los sumerios no eran caucásicos, eran más morenitos, eran más al estilo hindú, por decirlo de alguna manera, para que nos entendamos ¿no? de la India, ¿eh? los hindús o los indios de la India, ¿eh? hindúes. ¿eh? Así que eh, os dejo esto por aquí. Sin H, sí. Erra. Erra, sí. Erra sin H. Cristina Rivera, sí. Eh, luego, es que claro, todo esto tiene un gran entramado. Eh, tiene un gran entramado. Porque si os digo la verdad, si os digo la verdad, todo esto habría que coger esos pequeños fragmentos y eh, exponerlos y. Compararlos con otros que también están escritos, que además me recuerdan eh, me recuerdan ciertos pasajes egipcios, ciertos pasajes griegos y ciertos, eh, ciertos dioses de Latinoamérica, eh, de, los, de las antiguas culturas latinoamericanas, que ya sabemos que eh, los mayas fueron los que eh, iniciaron esa, esa cosmogonía de dioses y que luego cada dios, o sea, cada zona local, tanto en México, en Guatemala, en otras zonas del mundo, en, en Perú, por ejemplo, pues irían cogiendo de los mayas y tendrían pues ciertas similitudes en sus dioses, ¿eh? así como ha ocurrido aquí en Europa. Los griegos y luego vinieron los romanos que los copiaron, copiaron de los, de los, eh, de los griegos, mantuvieron ciertas creencias etruscas... Evolucionaron eh, teniendo creencias sajonas, inglesas, eh, ibéricas, iberas, ¿no? Iberas, ibéricas, no, iberas, iberas, eh, y fueron añadiendo incluso de los propios persas. Los romanos aprendieron de los propios persas, y luego los romanos adoptarían el cristianismo. Que el cristianismo no es europeo, es, es, es de la zona de Judea, eh, era, pues bueno, eran judíos, pues que. Eran judíos, propiamente, pero decían que el Mesías ya había venido y era Jesús. Y se convirtió, eh, nació el cristianismo, así es un poquito a grosso modo para que lo entendamos. ¿eh? Con lo cual, yo veo que aquí hay paralelismos entre ciertas actividades de los dioses. Incluso los nombres son muy parecidos. Son muy parecidos. ¿eh? Y Teniendo en cuenta una cosa, cuando hablamos de Egipto, y hablamos de Mesopotamia. ¿Qué es lo que pasa? Mesopotamia es un imperio unificado por todas esas culturas: asirios, acadios, eh, sumerios. Eh, todos estarían unificados y estarían bajo el mismo imperio, que sería Mesopotamia, que sería el, el entre entre los dos ríos Tigris y el Éufrates, ¿no? en este caso. ¿no? Entonces, eh, veo muchas similitudes, pero yo os dejo esta predicción que hace este sacerdote, volvemos a repetir para los que acabéis de entrar tarde, el dios Nimsubur, que sería un dios mensajero, en una de las asambleas o juntas que tendrían los dioses eh, Anunnakis, en este caso serían Anunnakis, escucha hablar como el dios Erra le está diciendo a otro dios, que aquí está, está tachado porque no, no existe ese fragmento, le está diciendo a otro dios, supuestamente de su misma característica, porque si tú le dices a alguien bueno, oye voy a hacer algo malo, te dirá, no, no lo hagas. Pero si tú se lo dices a alguien malo, te dirá, sí, hazlo. Es lo que ocurre en este pasaje. Le dice al Dios, está tachado, no se sabe, las acciones que va a tomar en la tierra. A partir de, es decir, el sacerdote lo que hace es interpretar lo que dice el Dios. Pero el, el Dios mensajero no le dice, oye, eh, el 23 de agosto vas a tener fiebre. no. Le da una serie de, eh, de acontecimientos en la cultura y en la historia de ellos que los sacerdotes identifican. Por ejemplo, el cometa Halley es uno de ellos también, el cometa Halley. Luego, una, una serie de, de alineamientos de planetas, ¿de acuerdo?, con la Luna y la Tierra. Y de tal fecha a tal fecha, por decirlo de alguna manera, pues calculan y dicen, bueno, si este es eh, tal fecha y tal otra, pues la predicción será tantos años después. Aquí concluye con una cosa muy fea, que a partir de esta predicción, dice que el ser humano estará gobernado. ...por el dios, erra. Tal cual. Estará gobernado por el dios, erra. Caos, confusión, incertidumbre, miedo... ...todo esto, ¿vale? Y esto ocurrirá el 21 de diciembre del año 2019... ...que para ellos es el día 1 del año 5819. Chicos, no quiero entreteneros más... Haremos más especiales de estos, al igual que me habéis pedido que haga temas de, las pre, eh, de la crisis económica mundial, eh, que me tiene la cabeza rota este tema porque es un tema complicado. Este tema para mí es mucho más fácil porque lo domino mucho más y simplemente es sacar datos que tengo yo aquí y que los vayáis asimilando o viendo, no sé, y que cada uno saque sus conclusiones. Quiero acabar este vídeo diciendo que no estoy lanzando una predicción, ni estoy diciendo que esto vaya a ocurrir. Vamos a ver, yo voy a vivir tranquilo de aquí al 21 de diciembre de 2019. Y el 22 de diciembre también. Y el 23 en la lotería de Navidad, el 22 o el 23, creo que es, en España. Luego el 24, Nochebuena. El 25, Navidad. Y el día 1, aquí comemos uvas para celebrar la salida del año: 12 uvas, por, una por campanada. Y esperaremos el 2020. Así que yo no estoy haciendo ninguna predicción, solamente digo lo que ponen en estas tablillas, tablillas y me asombra que todos estos entendidos no hayan visto esto. Y llega una conclusión, nunca han leído las tablillas. Y cuando yo he estado muchas veces diciendo, chicos, que las tablillas no pone eso, que las tablillas no pone lo otro. Cuando hablamos de las 60.000 tablillas, unas están en Sumerio y otras en Acadio gran mayoría en Acadio, ¿qué quiero decir con esto? Que cada tablilla es una tablilla así de pequeña y que ahí igual pone 10 frases o 20. No, no penséis que una tablilla es un folio, un Dina 3, ¡buah! y ahí pone la Biblia como hacían los egipcios, que en un, en un tamaño Dina 2 te escribían el nombre y apellido de todos los reyes y de todos los dioses eh, lo que había comido el rey por la noche, desayunado a la reina y el príncipe. No, las tablillas son como una cuartilla, son algo así, como un teléfono un poco más grande y son pequeñas tablillas donde ellos con su eh, palito de caña iban haciendo sus eh, inscripciones y sus formas escribiendo en una tabla. ¿eh? No son tablas como las de Moisés de la película. Imaginaos, ¿no? Un sumerio... Con, con dos tablas de esas, no, no, son pequeñitas, no son muy grandes, son de, de pequeñas proporciones. Y el calendario sumerio que tenéis en la fotografía de este directo, pues es algo así, es muy pequeño. Era, que, eran ahorrativos ¿eh? los tíos estos, eh, ahorraban hasta para escribir. ¿eh? Bueno, pues quiero terminar este directo diciendo que no es una predicción, lo que hago, hablo de... Eh, los dioses, mitología y predicción cero. Para mí esto no tiene ninguna predicción porque yo ya os lo he dicho, voy a vivir tranquilo hasta que me tenga que ir a las estrellas. Así que por mi parte nada más, daros un fuerte abrazo. Aquí en Jaén es día de fiesta, estamos en San Lucas, el día de San Lucas. Es fiesta día grande, lo que pasa que ha llovido a mares aquí y en toda España está lloviendo. ...muy fuerte, parece que viene una gota fría... ...en la zona del Levante pues están en, en alerta... ...así que... Eh, ...los que vivís por aquí... ...pues ir con cuidadito... ¿eh? ...y sobre todo... ...si llueve mucho no cojáis el vehículo... ...moto o coche... ...porque no, no es nada bueno que el suelo esté mojado... ...y sobre todo con estas trombas de agua que caen... ...y si esto ocurre... ...en vuestro país, donde estéis... ...en América, donde estéis... ...también por favor, ir con cuidado que hay gente esperando en casa chicos, por mi parte nada más, yo me retiro iba a hacerlo un poquito más corto pero bueno, he ido añadiendo cositas aquí y os dejo este vídeo a modo de información y sobre todo los que dicen que han leído las tablillas y hacen vídeos y no las han leído por favor, que se informen un poquito más porque esto es un bombazo para los que están con la conspiranoia esto es un bombazo bueno chicos, por mi parte, un besote a todos, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.